hola bienvenidos en este video veremos cómo hacer un pronóstico de ventas con el método de promedio móvil en la primera parte veremos de qué trata el promedio móvil y cuándo usarlo luego desarrollaremos un ejercicio práctico y finalmente les dejaré vínculos a las fórmulas ejercicios prácticos y a la plantilla que utilizamos en este video. vamos a ver de qué se trata como primera medida el método de pronóstico de ventas propone sumar la cantidad n de demandas de las últimas demandas y dividirlas por este total n entonces este método que es un tanto conservador que va detrás de la demanda nos permite suprimir fluctuaciones aleatorias y es útil para demandas que no tienen tendencias pronunciadas ni influencias estacionales significativas supongamos que se quiere realizar el pronóstico para el año 2019 entonces para este caso determinamos una n de tamaño 3 y tomaremos el año 2018 2017 y 2016 para el pronóstico una vez transcurrido el año 2019 si deseamos hacer el pronóstico para el 2020 debemos tomar entonces tres periodos 2019 2018 y 2017 vemos cómo se desplazó el rango por este desplazamiento es que se lo denomina método de promedio móvil entonces vamos a verlo ahora en un ejemplo en excel bien siguiendo la propuesta vamos a tomar datos para el pronóstico del 2019 2018 2017 y 2016 entonces tendremos un n igual a tres periodos aquí entonces pondremos igual suma abro paréntesis selecciono el rango de datos cierro los paréntesis y voy a dividir entonces por el tamaño de n por 3 acá vemos entonces que el pronóstico para el 2019 en esta tendencia que es creciente es igual a 7 puesto en la gráfica vemos cómo el promedio móvil justamente calcula un promedio y supone que el año 2019 las ventas estarán en el nivel de 7 vamos a comparar el mismo pronóstico pero para una tendencia negativa acá tenemos los mismos datos pero con una tendencia decreciente y el pronóstico también es igual a 7 entonces esto lo que nos demuestra o evidencia es que el promedio móvil va por detrás de la tendencia que demora en encontrar el valor o la tendencia y que sirve para demandas que son aleatorias pero estables en el tiempo lo que hace entonces el promedio móvil es aplanar esa variación, disminuir esa variación si estás interesado en ampliar el tema te recomendamos el libro de administración de operaciones de Krajewicz, Richman y Malorta capítulo 13 donde desarrollan toda esta problemática Finalmente, te recuerdo que podés descargar el archivo que estamos usando y la presentación en aprendizajeactivo.com.ar o en el link que dejamos en la descripción del video. Que tengan buenos días y hasta pronto.